Hola amigos de YouTube, Hoy les enseñaré cómo hacer una partición en Windows 7 luego de tener ya Windows 7 instalado. Muchas veces queremos hacer una partición porque se nos olvidó hacer la partición de nuestro disco. Luego de haber formateado con Windows 7, lo haremos de una forma rápida y sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra computadora le damos clic derecho, le damos a administrar luego que le damos esperamos unos segundos luego le daremos donde dice disco management que eso es administración de disco le damos luego que le damos vemos la partición que tenemos de nuestro Windows y le damos donde Queremos sacar las gigas, en mi caso lo sacaré de 596, le damos clic derecho y le damos a reducir espacio, en ese value, reducir espacio, luego le damos, esperamos a que la computadora haga la reducción de espacio, en mi caso yo sacaré 100 gigas ¿y cómo calculamos eso? 1024 por 100 y ese número es que pondremos donde le diré a continuación cuando entre esta parte de reducción de espacio es la parte donde reduciremos el espacio para sacar la cantidad de gigas que queramos de nuestro disco existente porque muchas veces formateamos como les expliqué anteriormente y tenemos esta partición que el sistema operativo hace de fábrica y queremos que tener otro espacio para guardar nuestra información o tener una tercera partición para instalar otro sistema operativo cualquier cosa que queramos hacer pasar un poco el video para que podamos verlo a continuación. Luego de esperar un, unos segundos más. Vemos la cantidad que dice aquí. Entrar el monto de espacio que vamos a reducir. Como ya le había dicho, calculamos. Y ponemos ese número. 102. 400. vamos a de esa reducción de espacio aquí en esa parte que reduciremos la cantidad de gigas que queremos a nuestro Windows le damos a reducir empezará a hacer la división de nuestro disco Nos asusten si al encender nuestra PC la PC quiere configurar y se pone negro Eso es para redimensionar la cantidad de gigas que ya le ha quedado Esperamos a que la computadora haga la reducción de espacio Esto es totalmente seguro No afectará a su Windows en ningún caso No pasará nada Solo que cada proceso dura un tiempo Y tenemos que esperar para que todo salga bien Le damos tiempo a que entre no se desespere si ese proceso dura un poco solo hay que esperar, vemos la división, ahorita tenía 596, ahora tengo 100 GB, pero dice que no está particionado no lo que es, dice que no está, le damos clic derecho le damos nuevo volumen, vamos a reparticionar, le damos siguiente le decimos que sí a la cantidad de pasos que tiene aquí le asignaremos una letra que queramos a ese disco y seguimos siguiente formato ntf seguimos siguiendo el, fact, el formato que queramos formatear seguimos le damos a finalizar y ya lo que hicimos fue que estamos formateando nuestra partición para que pueda ser leída por nuestra unidad como podemos ver a continuación ya tenemos la unidad de 100 gigas ya le sacamos a este ya tenemos nuestra unidad de 100 GB como podemos ver todo eso y delete volume volveré si hacemos eso volvemos y juntamos esos dos discos pero lo que ustedes quieran saber era cómo dividirlo sobre todo amigos de youtube espero que este vídeo haya podido ayudarle a cómo Particiona nuestro disco sin formatear nuestra computadora. Hasta la próxima.